Es único, hablar de las copias de Geometry Dash cuando el propio Geometry Dash es una copia de The Game. Pero en realidad no, o sea, sí se copiaron un poquito, un poquito. A decir verdad, se robaron todo el juego de los hijos de. Lo que hizo esta persona fue ser un poco mejor y más famoso, lo que terminó generando el famosísimo fenómeno de Geometry Dash. Pero qué pasa cuando solo te sigas por la plata y la fama, sin que te importe en lo más mínimo lo que piensa el resto de tu juego, o incluso lo que la ley piensa al respecto. Bueno, quédate en este video porque lo vas a descubrir. Que ya te adelanto que te vas a arrepentir. Como en todos mis videos. O sea, ¿qué pueden esperar de juegos copia de geometría? No es un juego muy complejo. Es un cubo de mierda que se está escrito en música reflejada y cuando perdés te dan ganas de ablandar el teclado contra alguien. Empezamos fuerte el video con Geometry Glow Pro. Cuando abrís el juego y ves esto, te empiezan a entrar flashback de otro juego, tranquilízate. Eso significa que ya estás loco. El botón de la derecha, el corazoncito, ese pedorro, es para darle una puntuación al juego, como por ejemplo esta crítica de Liz E, que dice Este juego es divertido y tiene una buena música, descargalo ahora. Y por lo visto, esta crítica influenció a 10.000 personas a hacer estafadas. <risa> Me incluyo. El botón de al lado es para seleccionar al personaje que más te guste. Tenés un gran catálogo de personajes como por ejemplo Bin Laden en forma de cuadrado, el chico carne, el murciélago, el hombre de hierro, muerte sobre pú, e incluso el mismísimo gordo ese que te da las mejores rebajas de toda tu vida. Y me van a preguntar que por qué no lo llamé por su nombre, o sea, por qué no llamé al hombre de hierro Iron Man. Y no, no. No vuelvas a decir eso, porque adivina quién se pone violentito si no. Después de que hayas elegido tu personaje, te va a salir una publicidad. Y luego llega la hora de ponerse a viciar. El primer nivel es re fácil, te lo haces casi que sin mirar. Es más, es tan fácil que para agregarle más dificultad al nivel, ponen publicidad mientras estás jugando. Pero no el banner ese que te mientras te vas. Pero no, no, no, no, ese no. Te ponen esa publicidad que es un video de 30 horas enseñándote un juego y no te importa una mierda y lo único que querés hacer es que pasen esos 5 segundos para saltar esa publicidad. Pero tristemente si saltas la publicidad no podés saltar el obstáculo que te idea. Wow, wey, eso rimó, ¿no? En cuanto a la música, nuestra querida incitadora a las estafas tenía razón, está buenarda. Pero si querés escuchar este tipo de música... Lo único que tenés que hacer es entrar al canal de la rata gorda y gozar. Ah, y acá tenés el nombre de la canción. Ya después de haber sufrido tanto, cuando ganás lo lógico sería pensar que te den algo repiota. O sea, mirá la poronga que tenés que soportar. Nada de felicidades por terminar el juego. Mínimo que te den el 10% de los anuncios que te saltaron en todo el tiempo que jugaste. Y sí, te dan algo mucho mejor que eso. Un premio, uff, único, hermoso. Geometry Adventure Este juego la verdad me duele que esté en este top porque en realidad es un fangame, digo esto porque dejó créditos al creador de Geometry Dash y a algunos artistas más Y además porque el juego en sí no es tan parecido, es decir, obviamente que tomó cosas prestadas mierda Pero poco por lo menos no es un copy-paste muy malo, como si fuera poco no encontré publicidad en el juego O sea que en definitiva este juego sí es un fangame, aunque eso no quita el hecho de que no me gustó para nada Por ejemplo, el primer nivel debería ser más fácil Casi que pensé que me había metido en el puto Porque es muy difícil el primer nivel Pero no me voy a meter a criticar este juego por copiar Geometry Ash Porque como dije, este juego es un fangame hecho por un fan Así que pasemos a la otra copia Geometry Super Dragon Z No ya está, ya creo que no falta copiar a nadie más. Cuando entré al juego empecé a actuar como esa escena en Toy historia, en la que hay dos de aquí idénticos. Y no estoy jodiendo, porque este juego se copió de este juego, que a su vez se copió de este juego, que a su vez se copió de este otro juego. Literalmente hasta la esquina están en el mismo lugar. La única diferencia es este Goku en forma de cuadrado Minecraft. Quién sabe, a lo mejor es Roberto del Rap, o sea, puede ser. Lo único bueno que recato de este juego es el hecho de que los niveles son más o menos originales. Si sí es cierto que robaron como el 90% de geometría pero por lo menos los niveles son muy originales. El segundo nivel estoy seguro que es igual al otro juego, pero como no jugué el segundo nivel del primer juego, vamos a darle el beneficio de la duda. No, mejor no se lo voy a dar. Ya dejando de joder si quieren ver algo bueno de este juego, si le das pausa, la música sigue sonando. Ahí por si querés, no sé, pegarte un bailecito. Mira, mira, mira mirá lo que te puso el desarrollo. Ahí lo tenés pelotudo. Este. Este. Este juego. Este mismo es el único que no me dio cansa. Mira, mira, va, vamos a abrirlo para que vean. Geometry Runner Dash. ¿Por qué todos estos juegos empiezan con Geometry? O sea... ¿Qué tienen? Con este, la verdad, no tuve muchos problemas con el hecho de que quería iniciar con todas las garras en mi cuenta de Google Play. Pero por lo menos, como dice el dicho, es preferible un bufón honesto a que uno deshonesto. O algo así era el dicho. Y si te preguntas que por qué dije esto, bueno, el creador dio créditos. ¿A quién? ¿A Robtops. No, me refería al creador de la canción del primer nivel de mierda que el 99,9% de los jugadores no van a jugar debido a la cagada que es. O sea, amigo, amigo. Si robás un juego entero, por lo menos da crédito al autor del juego, no al músico, que no digo que está mal, está bien, pero dale también su crédito a Robtops. Y encima, este carreterito de mierda te sale cada vez que morís en el nivel. Y no solo eso, sino que te sale un anuncio de la mejor red social del mundo y un mensaje que dice, aguantaste no sé cuántos segundos. Y yo por ese mensaje pensé que el nivel se generaba de manera procedural, lo cual explicaba por qué el nivel estaba construido de manera tan mala. Y por eso mi avance del nivel estaba como los camiones de Big Riggs, no se movían, hijos de puta. Y cuando por fin avancé y terminé el nivel... <ríe> veanlo por ustedes mismo. Ahora, por lo que entraste en este video, para ver la creme de la creme, la mamusca de la mamusca, llega... Geometry, otra vez Sponge, Dash Ojo al hecho de que está hecho con Unity Aunque no hace falta poner ese mensaje de Está hecho con Unity, pirata Ya te das cuenta con mirar el menú de inicio Mirá lo que es Es una hermosura Que alguien llame a los creadores de usted colosos Y les diga que así Así es como se hace un menú de calidad No como esa mierda de juego Ojo también al detallito De que tenés que activar la música manualmente vos Dándole a. De acá. Adicional a eso, tenés una gran cantidad de personajes, uno mejor que el otro, como por ejemplo este que vale 4000 monedas. Los niveles son hermosos y muy difíciles, cosa que en este juego logro entender que lo hayan hecho así, porque este juego es para seres con capacidades superiores a los seres humanos. Aunque mi única queja con este juego es que el botón de reiniciar cuando perdés eh, se comieron algunas letras, pero no pasa nada porque ahora mismo lo voy a arreglar. Ahí está mejor, mucho mejor. No, no miento, en serio te sale un anuncio cada vez que le das a restar. Ojalá fuera mentira, pero nuevamente la realidad supera la ficción. Ahora dejando la ironía por quinta vez. ¡Qué cagada de juego es este! No, ya está, me, me voy. Ah no, perdón, no hay botón de salir. Y de hecho en todos los juegos que probé el botón de salir por alguna extraña razón no funcionaba, excepto en el fangame, obviamente. Bueno, afortunadamente para todos ya terminó la tortura, ya los voy a librar. Porque acá el video terminó. Pero antes de que se vayan, les invito a dejar ese like y esa suscripción. Ahora sí, nos vemos hasta el día que viene, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene o quién sabe. Adiós.